Te escribo esta carta para contarte Oye, mami Que esto se acabó, que esto llegó hasta aquí Que lo nuestro ya a fondo tocó Y desde aquí te digo Mami, aquí chocó Mi sangre me dio que de ti Y chocó, mi sangre me dijo que de ti me olvidará Que pecará la gloria y me generará Que las mujeres siempre andan con huella rara Y va a salir cara Y chocó, chocó, era salió el quiebre Y con tu acto me hiciste pe ¡Cambiate! con otra hora y yo choco, choco Para generar billetes y luchar por mi carrera. Tuvo que chocar la micro para que tú te dieras cuenta que en verdad para mí no era. Era la balacera, ahora no para panamera. Y me sobra. Último Estamos activos, 24 siempre, a si la amenaza, dímelo en luxiani ni qué pasa. Hoy andamos con Víctor La Voz, en the Music, estamos activos, Punto Music, Fiante Studio, la misma planta. ¡Vamos, vamos, Mamilla vete, solo me interesa. Mi carrera y el billete.